Casi me maté, ¿Sí? casi me caigo en un hoyo. Viejo me habría matado para allá abajo, y yo creo que el plato me atajó. Le había entrado muy, muy despacio. ¿Cómo estás compadre? Todo bien. Al estilo Dogman. Estuve a punto de no traerlo, weón. <risa> ¡Dogman! <risa> bueno, weón, bueno, llegué hasta acá abajo con el dron así. Qué bueno del Beto culiado la cagó, weón. Va, va, va, <risa> Vamos a probar si. Ah, ¿qué, qué tipo de válvula tenéis? ¡No! ¿Tendrá? ¿Se puede traer a cambiar esta Se supone que te arregla. Ah, te arregla la, los pinchazos. ¿Prendida? Oh, la pantalla buena, man. Amateur. ¿Te, te vi, te vi, titubear ahí. ¿Viste la cámara al frente o no? ¿Te la saco? Igual me la llevaría porque es como el recuerdo, pero... Sí, Si, obvio, no, si. Sí. Dale. Ahora, yo no sé si soy un gran fotógrafo o no. No, pero que. <tose> ¡Ah, ¡Tuché! Sentí un. un escalofrío en la nuca. <risa> Revísala al toque mejor. Está bonito, por... ¡Ya! Ya, no, por... ya, yo quiero una, rápida. No, ¿sabéis qué? Me gustó esa con cargado con el dron y toda la chaya. <risa> <risa> Para no. Pan... ¡Ah! <risa> con... <risa> Gente Se me quedó pegada ¿Me dan un poquito de silencio chiquillo? Sí, pero buena, mándale, ¿Y tú te puedes correr por el agua? <risa> <risa> Beto, ¿cuál? Ya, po, weón <risa> <risa> <risa> ¿Qué fa... Eso... Falta de respeto, Dogman, ¿cuál es tu nombre? Rodrigo Pero dilo, dilo con convicción, po Rodrigo Morales Oye, el salto <risa> va para allá, Alberto Nicolás Carlos Araya. Fernando Alfaro. ¡Wow! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! loco ¿Qué pasó weón? Dogman, ¿cómo no grabaste esto, eh? ¿Qué pasó? ahí <risa> así, pum, y Esa misma weá me pasó una competencia de beneficio y iban a largar a un loco y me dijeron no, vos dale, y yo así, ¿qué? Tú? ¿Me tiro? Cinco, uh, cuatro, otro cambio. Tres, Ay, dos. dos, uno, Aquí cae corto en la mañana, bro. igual volé caleta hasta caer corto. ¿Tienes la foto ahí? ¿Te lo tiráis ahora sí ¿no? Me lo tiro así? sí Sí, sí estaba rico, weón. Me estoy encariñando con esta cosa, weón. Voy a ponerme un pate de cabra acá. Ojalá que pueda llegar allá abajo No, me, me va a quedar acá nomás Aquí agachadito. No me salió, pero weón, ni por si acaso la wea caro ¿le quieren dar otra? Me quiero poner acá Ya Aquí estoy... Acá estoy... Pitilla ¡Woo! Dogman, yo quiero mi foto Ese sí, que se me queda enganchado el mango en la bolera, bro. chiquillo Muchísimas bueno, gracias, perrito. Casuela, un gustazo. Un gustazo. Un que estén súper bien. Vemos, Beto, un que estén bacán, compadre. gustazo igual. Cuídense, chiquillo gracias por todo. Gracias, gracias a ustedes. Loco la cantidad de gente se pasó. Clases de snorkel con Dogman. día redondo y día, lo pasamos muy bien con Dogman para este video la verdad no tenía mucho planeado y salió todo muy distinto como pensaba que iba a salir, lo pasamos muy bien grabando a los chicos y... fue un día distinto de meterse al mar, congelarse un rato y ahora irse para casa nos vemos en el cerro